Hola Fiferos, yo soy Cerecero y ya tenemos visto el equipo de la semana número 46 Y créanme, la neta, está hermoso Este equipo de la semana pues es un campechano, literal Están todas las ligas, hay muchos jugadores de muchas nacionalidades Y son grandes estrellas cada uno en sus equipos En primer lugar tenemos a Oribe Peralta ¡Oribe! Oribe el hermoso este jugador del la América, un crack, que antes de irse a las olimpiadas dijo no, yo no me voy así, hago un triplete y le metió nada más y menos que tres golazos al Toluca. La liga coreana también la rompió esta semana y tenemos a dos representantes, Son Jin Jong y Yang Dong Yang. Estos dos jugadores de la liga coreana participaron increíble para sus dos equipos y lograron su lugar en el equipo de la semana. Por la liga danesa, este lugar donde es famoso el pan danés que es delicioso, tenemos a dos jugadores increíbles, Agustinson y Larsen. Estos grandes jugadores son acompañados por otros cracks que también forman parte del equipo de la semana número 46. Recuerden abrir packs y si les sale alguno de estos jugadores, por favor avísenme aquí abajo en un comentario. Yo soy Cerecero y recuerden los fiferos, cuando jugar FUT16 es hermoso, FIFA la vida.